Julián Cabrera criticó este viernes el sistema político dominicano asegura que los políticos del país no le interesa el bienestar del pueblo sino el beneficio propio acción que ha perjudicado la economía nacional La situación política del país es lo que lo ha llevado a tener una situación económica estancada totalmente, porque aquí los políticos son las personas que tienen todos los recursos este, hablando de mentira a la, a la población. Por ejemplo, eh, tenemos aquí un Estado que no es para la población general. Es para un grupo que quiere quedarse y beneficiarse siendo siempre lo mismo. Lo que indica que no se está ni trabajando para el pueblo ni gobernándose para el pueblo. La situación... Es muy difícil, y si seguimos así, este, el país lo que se va a convertir es en un caos, de que cada uno va a querer buscar las cosas que le beneficien a ellos nada más. O sea, que la gente que tiene que ver con la situación país, no está luchando por el país, es para el grupismo del político X eh, que está luchando, pero no lucha para un pueblo que necesita y espera por él. Y nosotros nos dejamos engañar, sencilla y simplemente, por los ofrecimientos falsos que nunca se cumplen, nunca se puede Es una situación fuerte. Esperamos que el mismo gobierno que ahora está yendo... Porque parece que es una parcela política de la mala gente del partido en el poder este, matándose, ahí no sabemos qué va a suceder, y eso tiene el país en una incertidumbre que no deja que el país avance ni que se hagan buena, buenos negocios en favor de la patria. INTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.